Hola, qué tal queridos amigos, cordial saludo, feliz inicio de semana, después de este puente festivo, este fin de semana largo que hemos tenido, vamos a darle gracias a Dios, iniciamos nuestra semana laboral, muchos están concluyendo sus estudios, es mitad de mes, avanza el tiempo mis queridos hermanos, y yo los invito para que le demos gracias a Dios, Todo lo hemos recibido a Dios, Todo lo recibimos del Señor, por eso con mucha fe digamos, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hoy martes, mis queridos hermanos, vamos a meditar el Evangelio de San Lucas, capítulo 19, versículo del 1 al 10. En aquel tiempo entró Jesús en Jericó y atravesaba la ciudad. Un hombre llamado Saqueo, el jefe de los publicanos, hombre rico, trataba de distinguir quién era Jesús, pero la gente se lo impedía porque era bajo de estatura. Corrió más adelante y se subió a una higuera para verlo porque tenía que pasar por ahí. Jesús al llegar a aquel sitio dijo, levantó los ojos y dijo, vea Saqueo, bájate de ahí, hoy voy a quedarme en tu casa. Él bajó enseguida y lo recibió muy contento. Al ver esto todos murmuraban diciendo, ha entrado a hospedarse en la casa un pecador. Pero Saqueo se puso en pie y dijo al Señor, mira, la mitad de mis bienes yo se la voy a dar a los pobres. Si a alguien yo lo robé, le voy a restituir cuatro veces. Jesús le contestó, hoy ha sido la salvación de esta casa, porque también este es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar lo que estaba perdido. Recordamos la parábola de la misericordia, las parábolas de la misericordia. Este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Y el Señor Jesús, en su infinita bondad, en su infinita misericordia, acoge a este hombre que tal vez ha tenido malos caminos, tal vez también goza de mala fama, pero para el Señor no importa la fama que nos tenga, que nosotros mismos incluso hayamos hecho, importa que le respondamos que queramos acogerlo en este momento, hoy es el día de la gracia es el tiempo de Dios, acojamos busquemos a nuestro Señor saqueo de baja estatura, corrió, se subió a un árbol para ver a Jesús, que nosotros también hoy nos afanemos por encontrarnos, porque Jesús se queda en nuestra casa que Dios los bendiga, los guarde y los proteja. Feliz día, queridos hermanos.